Hola, acabamos de llegar a Beijing, les estoy mostrando el... ahí está Gonzalo, estoy mostrando dónde nos quedamos, bueno, donde me quedé yo, me quedé con cinco sí, personas más, realmente seis personas más porque había una guagua. Y así son las literas, los caparotes, yo me quedé ahí en esa parte, dos personas, dos personas, una persona, una persona, pero solo porque estamos cerca del año nuevo, por lo general son cuatro, pero como hay mucha gente que quiere viajar, son seis. Ahora me apresuro porque nos tenemos que bajar del tren